Buenas tardes, mi nombre es David López y primero quería dar las gracias al séptimo Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento por permitirnos presentar nuestro trabajo. Nuestro trabajo se titula Aplicaciones prácticas y consideraciones éticas del nuevo metaverso, realizado por la doctora de Martínez de Bartolomé, la doctora Isabel Iniesta Alemán y quien les habla, el doctor David López López. El índice que vamos a seguir para esta presentación será el siguiente, introducción, primero estado de la cuestión, después objetivos, metodología y finalmente los resultados preliminares. Metaverso, aunque puede parecer algo nuevo, algo que ha aparecido hace poco tiempo, en realidad no es algo reciente, es algo que eh, por primera vez se citó en el 1992 en una novela de ciencia ficción que tienen ustedes en pantalla. Esta novela eh, no fue la única, la única, la única aparición del metaverso, sino que ya en muchos imaginarios de las personas aparecía. El metaverso en ese momento se definió como algo que va más allá de la realidad virtual, con escasa uh, literatura científica en aquellos momentos. Sin embargo, a partir del año 2018 y a partir sobre todo de la película Ready Player One y, por supuesto, a través a partir de que Mark Zuckerberg presentó su apuesta de Facebook por el nuevo metaverso, grandes corporaciones de todo el mundo se quieren sumar. No es raro que Mark Zuckerberg y en este caso Facebook quisiera apostar por el metaverso, ya que en definitiva el metaverso es un lugar donde sobre todo las nuevas generaciones están mucho tiempo y se llegó a definir por muchos investigadores con varias, varios formatos. Sin embargo, hay una, hay una definición que es comúnmente aceptada por la mayoría de investigadores consultados. Y la definición es la que ustedes tienen en pantalla. Es aquella experiencia inmersiva y multisensorial producida en el uso aplicado de diversos dispositivos y desarrollos tecnológicos en Internet, en el cual los usuarios tienen sus avatares, los cuales replican sus acciones del mundo real reproduciendo gran parte de las acciones que llevan a cabo en el mundo físico. Esta, esta definición uh, tiene mucha más fuerza de lo que puede parecer a primera mano, porque los nuevos eh, usuarios, las nuevas generaciones, encuentran en este metaverso, especialmente en la parte en el sector de gaming, una realidad paralela en la cual, es, en la cual es, ellos pueden conseguir gestionar el avatar que consideran adecuado. Hay algunos estudios que incluso afirman que algunos adolescentes consideran que su realidad es la que está en el metaverso. Sin embargo, la realidad física que todo el mundo conocemos no es una realidad apta, ni agradable, ni apetecible para ellos. Ellos se desarrollan, ellos se comunican en este mundo creado, en este mundo virtual. Existen varios autores que afirman rotundamente que hay muchas industrias que se van afectadas por el metaverso. Sin embargo, después de un estudio uh, histográfico, hemos conseguido encontrar que hay cinco repeticiones eh, más importantes. Y estas son las cinco industrias que se han transformadas por el metaverso. El primero, evidentemente, no necesita ninguna explicación es el gaming, por supuesto. El segundo es los medios y el entretenimiento. Es decir, el, el metaverso se está convirtiendo en un medio de comunicación, en un medio como podría ser antiguamente la televisión, la radio, o incluso las webs que tenemos y que conocemos actualmente. Imaginemos, por ejemplo, que una persona, un adolescente, está jugando a un determinado juego, que podría ser incluso violento, pongamos algunos ejemplos, pues por ejemplo, Fortnite. Este, este usuario que está jugando a este juego está metido dentro de esa realidad y es capaz de interactuar con el medio físico. Es posible que mientras está en la ejecución de su juego, encuentre vallas publicitarias en las cuales se anuncien algunos productos o servicios, pues como podrían ser eh, ropa, como podría ser eh, bebidas energéticas, como podría ser incluso películas de cine. Y sea la única manera en la cual tenemos capacidad de acceder a esta persona, puesto que esta persona no está viendo la televisión clásica, no está escuchando la televisión en la radio clásica. Por tanto, la única manera que tenemos de hacer determinadas publicidades es embedirla dentro de esa realidad. Como los medios comunicativos son finitos, es muy posible, y así estamos viendo, que haya muchas empresas, y muchas marcas que pujen y luchen por tener su propio espacio en esa realidad, que es donde podemos acceder al usuario final para impactarle con nuestras publicidades. También, efectivamente, el mercado del e-commerce y el retail, cada vez más con la, experien eh, con la experimentación, con la modelización. El mercado, por supuesto, de la fabricación, sobre todo con gemelos digitales, con fabricación 3D, reduciendo sobre todo el time to market y también lo que es la barrera de uh, conocimiento para las nuevas personas que tienen que tomar el control de una determinada máquina o determinada línea de producción y por supuesto en arquitectura e ingeniería. En arquitectura uno de los sectores que más están uh, creciendo por supuesto es la visualización 3D de los nuevos espacios para, para la venta física, pero además también la venta de espacios en el propio mundo digital. Por supuesto, esta lista es más larga, en la que también entrarían aplicaciones de salud y otros eh, sectores. Sin embargo, los cinco industrias transformadas al corto plazo por el metaverso, según diversos autores, las podemos centrar en los cinco que ustedes tienen en pantalla. Por tanto, parece ser que hay una cuestión que muchos autores están estudiando y hablan de que el metaverso promete convertirse en un sistema de relación social un mundo dentro del mundo pero realmente es así realmente las empresas están trabajando en ese sentido nosotros nos planteamos tres objetivos fundamentales analizar ventajas beneficios del metaverso a nivel teórico comprobar si las ventajas y beneficios se están poniendo en práctica a día de hoy en el mercado español y, finalmente, estudiar el impacto del metaverso en los usuarios. ¿Es realmente el prometido? Por tanto, para ello, nos planteamos una metodología en dos fases. La primera es una investigación del estado del arte. Y la segunda, un estudio, un caso comparativo real sobre dos grandes compañías y sus ecosistemas. Después de realizar eh, este estudio, nos hemos encontrado los siguientes estudios preliminares. De la parte teórica, podemos ver que efectivamente hay una gran relevancia del nuevo metaverso como revolución tecnológica. Por supuesto, vemos el impacto del nuevo metaverso como una revolución social, económica y comunicacional. Sin embargo, vemos un punto muy interesante, uno de los puntos que más resaltan los, los autores, es que hay que poner, y todavía no está bien resuelto, foco en los límites, incluso éticos, y los riesgos de la aplicación del metaverso. Del estudio práctico nos encontramos que hay cuatro clusters de comportamiento en las empresas actualmente en España. El primero es aquellas empresas que están utilizando el metaverso como un método publicitario, como escaparate, como display, como parte del plan de paid media que las empresas tienen, los media planners. Segundo, muchas empresas cada vez más están utilizando el, el metaverso como entretenimiento, todavía no con un modelo de negocio claro. Hay universidades utilizando metaverso, hay hospitales utilizando metaverso, hay uh, industrias utilizando metaverso, pero desde el punto de vista quizá de entretenimiento o de dar una opción más a, determinadas, a determinados momentos, pero con un modelo de negocio no claro hasta el momento. Por supuesto, tenemos otro clúster de comportamiento que es el propio de marketing. Es decir, hay muchas empresas que utilizan el metaverso como una herramienta de marketing en sí misma como un hecho diferencial, como siendo o intentando asimilar su innovación a través de ser el primer de primera adopción de esto. Por tanto, no hay modelo de negocio en sí mismo, simplemente es un tema reputacional y de marketing. Y después nos encontramos un grupo nutrido de empresas que realmente no encuentran todavía la aplicación práctica, sino que simplemente se están introduciendo en el metaverso pues pura y llanamente porque su competencia lo hizo, lo cual demuestra un comportamiento de imitación. Por lo tanto, los cuatro clusters fundamentales serían medio publicitario display, entretenimiento, marketing first stepper, diferenciación o incluso experimentación y finalmente comportamiento de imitación con la esperanza de no quedarse atrás en un mercado que todavía está por prometer. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado a nuestra presentación y un gran saludo de la doctora Iderén Martínez de Bartolomé, la doctora Isabel Iniesta Alemán y el doctor David López López, quien les habla. Muchas gracias y encantados y dispuestos a cualquier pregunta que ustedes pudieran tener.